Okay, empezamos la grabación Ah, ahí, ahí me devolvió Pero parece que no sabe cómo venirse Al canal de audio Hoy día tenemos Oh, Alison, ¿qué le gustaría hacer hoy? Porque usted es el único estudiante de hoy día uh, No sé Lo mismo que siempre hacemos lo mismo que siempre hacemos. Uh, ok, lectura de, de telenovela. Ajá. Uh -huh. A ver. Mmm, ¿Con que empezamos? Este... Entonces, de nuevo, eh, fijémonos bien en cómo se expresa la gente en la telenovela uh, y tratemos de imitar cómo, cómo se está expresando la gente. Vamos a hacerlo en secciones bien cortas, 30 segundos, 20 segundos, para que podamos imitarlo más fácilmente. Eh, este es este ¿no? el En la escena donde... Eh, donde la, la mamá de Kijun está hablando con Kijun. ¿Aquí okay, listo? De los 7 sí. minutos a 6 segundos a los 7.42. 1, 2, 3. ¿Cómo tiré de esto? ¿Saben qué 대체 결혼했다는 얘기는 뭐냐? 장난이에요. 장난? 친구들이 별거 아닌 걸 가지고 오해를 했어요. 어떻게 감히 넣어가지고 장난을 쳐? 누구야? 그 공화정인지 뭔지 하는 여자냐? 어떻게 이름도 아셨어요? 혹시 정보 드셨어요? 그 여자 짓이야? Ok. Mm. <coughs> ok, empecemos. Empecemos con... Con... Con... con... Oh, voy a empezar a leer yo. Ahí donde dice Hanzayan. ¿O toques de eso? ¿Me toca? Uh -huh. yo leí la tercera línea donde dice ¿cómo es eso? y usted lee la cuarta Parkun, Sajang Kim Keso Sajang Kim Keso, neil, Tata weko wa co, mal sudurim Um, los habéis. Ah, Sajang Nim Keso. Neil Chacha Sa Malsundrin, ¿nik? se le cortan es? repito? repito repito? es? ¿Qué es? Neil, Chacha, ¿Qué Mmm, después hay donde Hyeonhae-jang, Dechei-gyoron-etan. ¿Dónde? Uh, después de nao soyo hay un montón de paréntesis. Entonces nos saltamos los, todos los paréntesis y vamos a donde hyeonhae jang teche Ay, ay, ay, Leo eso, Teche. Mm -hmm. 대체 결 소린 소리 뭐냐? 그래서 <놀람> 또 대체 결혼했던 소린 뭐냐? 대체 결혼했나 소린 뭐야? 음, 장난이에요. 장난? <놀람> 친구들이 별거 아닌 걸로 약간 오해를 해서 어떻게 감히 감히 널 가지고 장난을 쳐 누구야? 어떻게 감히 널 가지고 장난을 쳐 누구냐? 아시 어떻게 어떻게 감히 널 ¿Cómo se que se llama? ¿Qué es La yo No. ¿Dónde dice...? ¿Donde ah, lo estaba leyendo correctamente. Oh, ok, sí, que esto continúe. Ok, Irundo Asineo. Chombo, Wong, tú soy yo. Irundo Asineo. Chombo, Wong, tú ¿Otra vez? ¿Dónde está viendo eso? Ah, estamos ¿어떻게? al final. <risa> Ay, siempre <¿qué me> <risa> no, regresa. Eh, ter termine Alison. Estoy <risa> viendo así, yo, son bajo, tú, yo. Mhm, muy bien. Okay, bienvenido a Susana y Brena y Brenda. Eh, este es el programa de hoy. Y um... Estamos leyendo una, un guión de una telenovela coreana. Entonces, ¿Y dónde está el guión? Recién terminamos la, la, de la escena. Vamos a, a pasar a la siguiente escena y aquí le voy a pegar el guión. Ok. Eh, aquí. Este es el guión. Y de los 7.42 segundos hasta los 8 minutos 8, 28 segundos de este link de YouTube en el cuenta cuenta 3 vamos a ver uh, este <coughs> vamos a ver esa escena y vamos a este a, haga clic en el link de arriba y probablemente va a comenzar los 742 y si no empieza los 742 ajustelo para que empiece en 742 y, y vamos a mirar solamente 40 segundos y también 828 aquí está listo 1, 2, 3아그 씨도 피해자예요. 피해자? 어제 여기서 소동까지 피웠다던데 진짜 정보원 주셨나 보네? 근데 잘못하셨어요 너 지금 그 회사 감싸는 거야? 감싸는 게 아니라 사실이 그래요 그 공하정 씨라고 저랑 결혼했다고 소문나서 좋을 게뭐 있겠어요 아 진짜 별일 아니에요 신경 쓰지 마세요 그냥 해프닝이에요. 무슨 사이야 그 여자가? 그건 보고 안 들어갔나 보죠? 아 정말 아무 사이 아니에요. 그런데 네가 이렇게 안절부절해? 내가 너무 몰라? 회장님. 아니 고모. 이건 제 일이에요. 그래서? 어떤 식으로든 제 일은 제가 해결합니다. 알아서 한다니까. 뭐? levantada. ¿Qué listo? La ventana. <risa> ¿Qué venden ahí? <risa> <risa> ahí? Hay alguien vendiendo algo. Yo creo. En el, en el, afuera del cuarto de Aura. Ya. Yeah. ¿Mm? Ok, leamos el, el guión. Eh... Ah, Brenda, ¿usted sabe leer coreano? ¿Y usted, Azucena, puede leer? Eh, solo algunas palabras, no todas, y todavía, como estoy en proceso de aprenderme el alfabeto pues como que no todas me las me las sé muy bien quisiera tratar de leer a ver sé que la primera es la h bienvenido hola ¿Qué tal Empecemos con Allison. Después. ¡Qué uh... su perro! <ríe> uh, Allison, después ahora. Vamos a mutar ahora mientras, cuando no le toque. Porque hay mucho ruido en su, en su sala. Pero ahora no se preocupe. Okay. Cuando le, le llegue su turno, le vamos a desmutar para que pueda hablar. Este... Um... ¿Qué más? Después hace una no trate y si no lo no hace, está, bueno, no está, está bien. Entonces, sí. Pero tratemos una vez y después, J. Y parece que Brenda todavía no puede usar el micrófono bien. ¿Je puede hablar? ¿Sí? No, ¿Sí? Uh -huh. Ok, muy espera? bien. Ok, empecemos con Alison. ¡Odi! Uh, al comienzo, la primera línea. Cuyocha chisía. -huh. Se lo repito, escúchelo otra vez y corregalo. Cuyocha chisía. -huh. Cuyocha chisía. Cuyocha chisía. Ok, ahora. Uh, ahora, uh, trata la, la segunda línea. se mutó a sí misma, okay, no Aura, Aura, uh, okay, saltemos Aura y pasemos a a cena um, Donde dice. G. G. Y. G. Yun. G. Uh -huh. Yun. es el nombre del personaje. Ah, okay. Uh, Jin. Ah, okay. Sí, ¿no? Sí. Jin Uh -huh. Jinja, Jinja, Young Bo, el otro carácter no, no ah, lo no, conozco, está, no lo sé. Está en la cuarta línea, pero tiene que venir a la segunda línea, dos líneas más arriba. Ok. Ok, ya me di cuenta. Ok. En Nyo, en en no ah yo sí ¿de? ok, okay entre paréntesis <laughs> uh -huh. okay um... dónde lo que es entre paréntesis saltese lo que hay entre paréntesis okay esta es la porque no me acuerdo. Pi. La esa que aparece número 2 romano. Es este Y... Ah, ok. Pi, Pi. Pi. Je. Uh -huh. Pi. Je, ja. Pi. Ya. Pi. Ya. Yo. Uh -huh. Yo. Uh -huh. Muy bien. Ahora se lo uh -huh. voy a leer otra vez. Así que escúchalo okay. Y, y se lo voy a leer dos veces y escúchalo y trate de imitar. Ok. <coughs> okay. Año jung a ello Otra vez. Año. Ok, otra vez. a okay. <laughs> Tengo muy mala la memoria. <laughs> <laughs> 구, 구, jan, 구, jan, Ok. No, yo creo que nada más me quedé con la primera palabra Sí, es un nombre Es un nombre uh, uh, No tan común A ver, y Brenda Todavía parece que no puede hablar Así que sigamos con Jay uh, J. a ver, le pego El guión de nuevo porque hay mucha Conversación que ya pasó Estamos bueno. en la Tercera línea Mm, en Hyun uh -huh. chan ya empiezo. Pijen Cha Oche yo So Suto. Uy, perdón, se me apagó el celular. Sí, igual escuchamos bien. Sí, igual se. Pero usted no puede ver la pantalla. Sí, claro porque lo puse cargado bien. Ah, oh. está Sí, leo y Ahora sí. ¿Sí? ¿Sí? A okay. ver. y... <SILENCIO> ahora sí yo, Hyun-chan yo so yo-gi-so, pi what da de Ok, ahora se la voy a repetir dos veces Así que escúchelo trata de evitar <coughs> Ok piehen oye oje ¿Oje, pi de otra vez piha oje yogiso so dung piwa dadon ok ok um esperen que otra vez se me apaga lo que pasa que no estoy en la computadora y el celular no sé si se apaga um. La audio, ahora es la pantalla <ríe> Si sí, sí, no parten a otra Y yo ahora ya Cuando se prende les oí ¿Cómo dice? Que... Hasta que se me pone la pantalla. No sé ¿Hace ah, demora harto tiempo en encender la pantalla. Claro, porque estaba cargando y, oh. y se me apagó. Oh. Tenía okay. poca batería. Ok, raro que todavía funcione. todavía le podemos oír, entonces, porque significa que el celular está encendido. Bueno, pasemos a Allison en ese caso. Eh, ¿Dónde estamos? En la cuarta línea, ¿no? ¿Dónde ¿es chincha? Sí. Chincha ¿informante? ¿Dijiste tu sí? cuna, cunde, es chino? ¿Es un chino? ¿Es Chincha Ok, turno Azucena eh, Ok, uh, voy, voy, voy <ríe> okay, vamos lento pero seguro uh -huh. No lea la okay. primera palabra Porque la, palabra, la primera palabra es el nombre del personaje Entonces sígale después Sí, ya, ya uh -huh. Ya me di cuenta <ríe> <ríe> Vamos lento uh -huh. um, eh, ne... G. G. G. G. G. G de neon uh -huh. ahora se lo repito dos veces así que escuchelo y te lo uh -huh. voy a repetir do <clears throat> no, chikum cuyo ya al cam san en goña otra vez do no, chikum cuyo ya al cam san en goña ok net chikum gu puedo volver a repetir <ríe> Ah, sí. Eh, partamos de la mitad entonces la mitad okay. es no 지금 그 여자 no no <risa> puedes repetir otra vez soy sí. por la risa uh -huh. no 지금 그 여자 no, no 지금 그 여자 no uh -huh. 지금 그 여자 en uh -huh. Gansan en. Do. Co, coña. Co. Coña. Uh -huh. Muy okay. bien. Ok. Eh, Jay. Sí, listo. Ahora okay. sí. Eh, siguiente niña. Eh, para que me perdí. ¿Están en la cuarta? Estamos en la sexta. Sexta. Anira La siguiente línea es cuando una persona dice varias líneas, solamente leemos una línea a cada persona para ahorrar un poco la energía. Ahora le voy a repetir la línea dos veces, así que escúchelo y trata de imitar. 게 Anira Sashiri 그래요. ¿No es que no es que no es que no es que no es es es es Creo yo. Uh -huh, okay. ¿Lorena? <risa> <risa> Lorena, ¿qu ¿quiere hablar de siguiente niña? Estamos en Kuajan, Shirago Gran, que ahora no ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, Lorena, Lorena, la persona nueva que llegó recién. Lorena, no nos ignore. <risa> No sé qué pasa, hola, ¿Hola? Este, no, no escucho casi nada, se escucha muy bajito lo que estamos hablando Ah, sí mm. Sí, y estoy con todo el volumen Bueno, en todo caso, puedes leerlo, ¿no? <risa> aquí. Sí, pero ¿dónde están? Aquí, aquí estamos No, no entiendo el, el ánimo de esta oración. Sí, porque falta el, el antes y el después. Uh, pero las... ¿Podría leerlo? Ah, sí, pero dice que no me escucha bien, ¿no? Sí, es que ahorita estoy con el celular pegadito en la oreja para escuchar. Okay. 음 <웃음> 씨라고 저랑 결혼했다는 소문 나서 좋을 게 뭐겠어요? 아, 그런 건가? 공화정 씨라고 아, 저는 메쿠르도 코모 로 디호 엘. Pero esto un poco enojado. Un poco molesto. 공화정 씨라고 저랑 결혼했다는 소문 나서 좋을 게 뭐겠어요? 으흠. 좋을 게 뭐겠어요? 오케이. ¿Qué es Ali que uh -huh. Alison ¿Esto qué significa en español? ¿Qué es somun? Somun es rumor. Ah uh -huh. uh, Alison <risa> Ahora ya entiendo qué es okay. <risa> Porque este nos <enojado>. habla <risa> Ok Alison, ¿dónde donde lo pegué, de esta primera línea ¿La primera línea? Ajá uh -huh. 별일 아니니까 신경 쓰지 마세요. 그냥 Si, algo passa que não se escuta muito bem. Creio que estamos mute. Okay, 아니니까 신경 마세요. 그냥 해프닝이에요. What the best? 아니니까 신경 쓰지 마세요. Um, muy bien, yo, okay, a yo, yo, uh, ok uh, la yo, yo, yo, y neo uh -huh. Mhm. Musu mu, musu sa uh, neo uh -huh. gu gu ye guye gu, gu, ya uh -huh, muy bien. Ahora se, vamos a repetir cada palabra eh entonces uh -huh. usted va a repetirlo. Aha. Uh, uh -huh. Busun músón músón músón uh -huh. Sainya. Sainya. que yoja ram que yoja que yoja es yocha -ja. yocha -ja. no no es no es Chocha -ja, no es yocha -ja, es yocha yo -ja, yo yocha -ja. yo jo. No, es uh, yo. eso, eso, yo, <ríe> eso, yo, ya yo, ya. Uh -huh. yo, yo, okay. yo, okay. okay. Muy j <risa> 사이 아니네요. 음. 잘럽히 또두 번. 그건 보고 안 들어갔나 보죠? 아무 사이 아니에요. otra vez. 그건 보고 안 들어갔나 보죠? 아무 사이 아니에요. 오케이. Okay. 오케이. Okay. 그건 보고 아 아이 왜 살래? adult adult 안 들어갔나? 안 들어갔나? 아. 문건 보고 아주 영간나. 부 죠? 응. 응. 아무스. 아무 사이 아니요. 응. 아니에요. 아무 사이 아니. 아니에요. 아니에요. 응. ¿Qué significa amos ahí? Año. Años uh, no tenemos ninguna relación, ¿significa? Ah, uh -huh. No somos amigos, nada, ok. Uh, Lorena, siguiente. ¿Cuál es la siguiente? <ríe> en la te, cuarta línea. ¿Cuándo? Uh mhm. -huh. 근데 이렇게 안절부절해. 내가 널 몰라? 으흠. Mm -hmm. 근데 이렇게 안절부절해. 내가 널 몰라? 근데 이렇게 안절부절 안절부절해. 내가 널 몰라? 으흠. Muy bien, Alison. 회장님 아니 고모 이거 제일 이 입이야 네이다 아니다 으흠 오케이 제가 뵙도 회.. 회장님 아니 아니 잠깐 이게 아니고 회장님 아니 고모 이건 제일입니다 아 otra vez 회장님 아니 고모 y con Che Irimira. Che Ani. Como... Y con Che Muy bien. Ok, Azucena. Eh, tenemos okay. Una, una línea bien corta acá. Tuve suerte. Goresa Entonces el un poco como, como que no me cae bien. El, el hombre que está enfrente de mí, digo que... Okay. ¿Y qué me importa? ¿Ese es el sentido? Entonces un ese... Ah, ok. <coughs> a ver, a ver. ¿Gureso? Sácalo. esperes un poco. No, no. No es, no es como que... Es como que no me importa. Mm -hmm. digo, ay, pf, bah, todas estas cosas. ¿Y qué? Entonces... ¿Gureso? Yes. Es ¿Gureso? Es ah, ok. ¿Gureso? Pero con Como desprecio, que, ¿no? Sí, con <risa> desprecio ¡Creso! ¡Creso! ¡Creso! Uh -huh. ¡Creso! Muy bien <risa> ¿Jay? Siguiente <risa> línea ¿Vuelto? <risa> uh -huh. La última línea Ok Otro Sini. De De Obtun Che Idun Chega Ok, terminamos. Bravo. Yay. Este, oh, sí. mm, bueno, muchas gracias por participar hoy. Este es un formulario de, de evaluación. Eh, por favor, oyéndolo. Y tenemos gente nueva hoy. ¿Qué significa, qué significa eso, Alison? <risa> tenemos gente nueva. Bienvenido. Ah, que los lo podemos crear al grupo también ¡Hagámonos introducciones! Ok, como hay mucha gente nueva creo que... A Sus ah, Azucena no es nueva, Azucena vino hace como dos semanas Ah, también no es nueva Ah, no hay nadie no, yo nuevo yo nunca pude entrar a clases, ¿sí? ¿Ah como sí? si estaba antes Nunca los pude, eh, lo pude escuchar si sí quería el grupo, pero bueno, hoy es mi primera clase eh, okay. Entonces, Azucena se había introducido antes, ¿no? Sí, Anion, <risa> <risa> Haseo Lo único que me acuerdo <risa> Soy autodidacta, así que les mando saludos desde Chiapas, <risa> México <risa> Así bueno, que estoy empezando de a poquito a poquito En, en ese caso, hagamos una introducción solamente de, de eh, ¿Podría decirnos de dónde es? ¿Cuánto tiempo ya estudiando coreano? por qué estudiar mm. y algo interesante sobre sí. usted. <risa> Hola, soy de Argentina. Eh, hace como tres años que soy autodidacta. Quiero seguir al doctorado de discuriano. Incluso ahora estoy estudiando y ahora dentro de poco quiero ingresar a la Embajada <risa> de estudiar, pero por medio de un concurso así que tengo que mejorar mi, eh, hablar coreano y introducir palabras eh, estudio casi todos los días pero igual me falta porque no puedo comunicarme con otros uh -huh. así que no sé eh, también decidí estudiar coreano porque me pareció muy interesante eh, primero empecé a estudiar chino y después conocí coreano y era mucho más fácil y nada, quiero seguir con traductorado porque en Argentina, en Argentina vienen muchos extranjeros y puedes trabajar de eso, mm. ¿Ah, entendí están todos callados, ¿quiere trabajar en, en qué? en el consulado, ajá, oh okay. incluso okay. Eh, estuve muchas veces ya este año en la embajada coreana uh -huh. Okay, bienvenido, bienvenido, Jay. ¿Cómo se pronuncia <risa> su nombre, Jay o Jae? Um, <risa> yo sabía que... ¿Jae o Jael? Jael. <risa> uh -huh. Okay, ¿A bienvenido, ¿A Jael. Gracias. Ah, la... ah, no sé. Ah, sí, yo pero... la. tiene? Su nombre es Jongho. Sí, o... mi nombre es Jongho. ¿Sí? Ah, uh -huh. okay. eh, entonces puede ver más información ¿Sí? ¿Sí? iba a decir algo? ¿Qué días? ¿Qué días? Sí, Ajá. Eh, ¿qué claro, quería días a la clase Y eso que yo estaba como ¿verdad? Parece que este es el eh, La primera vez que tiene Alguien de Argentina, ¿no? ¿Torena? ¿Se ¿Cómo? acuerda? Parece que es la primera vez que tenemos a alguien de Argentina Creo de Argentina? Creo que sí oh, qué bien. Porque Argentina, el, sí. Ahora, ahí es medianoche Entonces a menudo no había gente a esta hora Claro, a mí se, los otros días se me complicó Porque estaba con exámenes Y uh -huh. estaba estudiando mucho y no podía ingresar Pero hoy sí Hoy ya terminé los exámenes uh -huh. Y ingresar <ríe> Sí entonces los horarios son los martes y jueves a esta hora, a medianoche en Argentina ah. y los domingos Ajá. a las 7 en hora argentina. Y aquí en el chat está pegado el horario. Genial, genial. Mm. Sí, aparte me gusta como dan las clases y me ayuda bastante a comprender. Entonces hacemos cosas básicas para el día principiante, como leer esto, aunque no lo entendamos, creo que va a ayudar con la pronunciación y el tono y cosas así. Y otro que hacemos es eh, como conversaciones libres, donde eh, tratamos de aprender un poco y también conversar. Y estoy tratando de um, crear un formato en la que, uno, no me, no me tengo que preparar, dos, donde la gente aprenda, y tres, que tenga oportunidad de practicar. Pero no, no encuentro ah. el, el formato apropiado para esto, pero... Si tiene otra idea, por favor, escriba la evaluación. Sí. Uh -huh. ¿Tiene otra idea, Azucena? Claro, como todos los idiomas que se aprenden. Uh -huh. O sea, al final de cuentas, todos estamos buscando un lugar o una persona, un espacio que nos pueda enseñar. En lo personal, llevo muy poco tratando de aprender. Entonces, uh -huh. lo que les comentaba la otra vez no hay quien enseña aquí en mi ciudad uh -huh. entonces lo básico creo que son presentaciones yo he encontrado un chorro de páginas uh -huh. pero desde la pronunciación como cuestiones básicas como saludos uh -huh. difieren entre una y otra entonces pudiéramos empezar por ahí con los saludos ah, con, yo, con saludos puedo... sí ajá ¿Puedo decir algo? sí eh... Quería saber si, si en algún momento podemos practicar eh, capaz que no estamos muy adelantado, pero eh, la hora, los meses y eso. Sí, eso sí. ¿Tengo que ver la hora? Uh -huh. y, ¿Dentro de un mes más o menos? Me cuesta, lo estoy estudiando, pero quería si podríamos repasar o algo. Ajá. ¿La hora y los números sí. o, o cómo es eso? Eh, tengo que dar... Eh, me van a mezclar oraciones donde se encuentre la hora, los números, los meses... Ah, los todo años. eso. <risa> es okay. Como, ok. Es como algo en general, pero capaz que es, es muy complicado darlo, o no sé, ni idea. O lo sí, fácil. Sí, estoy tratando de buscar alguna manera en la que pueda hacerlo sin prepararlo. Esa es la parte difícil. Porque si lo preparo, sí, me... es más fácil, pero no tengo tiempo para preparar. Entonces, esa es la dificultad. Yo creo que podríamos... Empezar como, como cualquier idioma, ya uh -huh. sea inglés, francés o cualquier otro, siempre empezamos con lo más básico que son presentarnos, saludarnos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. pudiera ser por ahí. Mm, ¿sí? no, no necesitas preparar mucho porque al final de cuentas, eh, como es este una cuestión hablada, uh -huh. vamos a aprender este a, a la pronunciación, que es una de las cosas más difíciles. Uh -huh. Y me parece interesante lo que hace, de poner las oraciones, tratar de leerlas, tratar de, de pronunciarlas. Mm. Entonces eso, punto positivo, punto bueno. Mm, okay. Sí, gracias por tu tiempo. Eh, ¿Y Asucena usted está conectada en el celular o en el computador? Mm. No, en mi teléfono. ¿En el teléfono? Mm. Sí. Entonces, ¿no puede ver no puede ver un video de YouTube al mismo tiempo que está en este programa o si puede? Eh, no, me lo minimiza. De hecho, hace ratito cuando estábamos viendo al mismo tiempo, uh -huh. eh, vi el video, corté el video más o menos en donde habían dicho. y